hola hola hola hola bueno en este video estamos viendo en cámara rápida la visita que realicé al acuario de rodadero en santa marta empezamos en un cuarto oscuro con varias peceras donde se ven todas las especies que se ven en el dentro del mar ahí vemos por ejemplo más atrás el pez león ahí está el pez globo y hay otras especies también que no se ven como ese pez payaso con esa nebula por lo menos yo no lo he visto los crustáceos se ven en la noche es algo pendiente que tengo que hacer Sus peces los llaman pez bandera esta es una morena en este pedacito de de, de acuario tienen unos erizos también que se ven mucho dentro del mar de Tairona y al final hay unas exposiciones de como lo pudieron ver. Luego uno ya sale a esta sala donde se ven eh, de, se ve el acuario grande y en este acuario grande ya hay peces grandes por ejemplo los tiburones hay un área de un pelícano, hay un área también de tortugas, tortugas de mar, hay otro pequeño acuario, más bien mediano acuario con esas eh, rayas, una sección para las tortugas también y finalmente este acuario donde se pueden ver las tortugas, muy bonitas. Espero que les haya gustado, hasta la próxima.